7 de mayo de 1928. Ese fue el día en el que María Cegarra Salcedo se convirtió en la primera mujer en recibir el título de perita química en España. Y lo hizo en la Escuela Industrial de Alcoy, antecesora del actual campus de Alcoy. Desde ahora, un mural de grandes dimensiones con su figura preside una de las fachadas del edificio carbonei del campus. Es un honor que después, bueno, que el proyecto ciencia donde la ciencia eh, Decidirá que también era una persona que merecía el honor de estar en, este, en esta pared y cree que es como representación de una científica, eh, pues María Cegarra representa a Molper al campus de Alcoy, ¿no? Y sobre todo, para todos dones que en aquel momento pues, estudiaban o volvían a estudiar carreras técnicas. Dones de Ciencia es un proyecto impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este acto es especialmente también emotivo. ¿eh? Estamos poniendo en valor una mujer eh, que tiene un mérito extraordinario. Eh, fue la primera perita química, eh, como nos decían, eh, de España, ¿eh? no, no ya de la Comunidad Valenciana o, de, o del campus de, no, de España. En el año 28 ¿eh? hay que pensar cómo eran las cosas en aquella época, los condicionantes culturales, etc., para valorar el extraordinario mérito que tuvo esta mujer. ...el emotivo acto de inauguración del mural... ...contó con representación de la familia de María Cegarra. Ilusionados porque... Eh, ...hombre, ella estudió aquí... ...pasó una parte de su juventud importante... ...ella contaba anécdotas, yo no me acuerdo ahora mismo... ...pero porque yo era pequeño ¿no?... ...contaba anécdotas de aquí, de, de cuando estaba estudiando... ...de lo que hacía, pues típica estudiante de, de la época. El mural es obra del dúo Medianeras... ...unas artistas argentinas... ...que han recreado la imagen de la autora... ...con su característico juego de perspectivas. Lo que hicimos fue representar eh, su rostro... ...es un retrato... ...donde ahí se integra la arquitectura... ...a través de una, de una representación de una, de una caja... Que, ...que hace de sombra, que le da a los ojos... ...entonces, bueno, nuestra manera de interpretarlo... ...es como que su trabajo está saliendo a la luz... ...ella está saliendo a la luz... Una, una cuestión así sería poéticamente, digamos, hablando. Y después eh, hicimos algunas iconografías, por ejemplo, en la parte de la indumentaria, que hoy por hoy está en proceso, que tienen que ver con, con la cuestión de la química, porque ella bueno fue la primera licenciada en ciencias químicas, entonces hay como un guiño ahí a, a través de su indumentaria con respecto a, a su labor en la química. Me parece una idea eh, fabulosa que, justamente, que aún hoy, o sea, se necesita, o sea, que ya, o sea que está uniendo el pasado con estas científicas y artistas también, y en el, y el presente, a través de nosotras, eh, artistas que también necesitamos visibilidad, o sea, me parece doblemente ...fantástico que, que sea de esta manera". Con este son ya 28 los murales realizados en Dones de Ciencia. ...un proyecto que continuará creciendo... ...durante el próximo curso 2022-2023.